Les quería contar que llevo mi cabello así, pero antes le voy a contar mi historia. Eh, yo nací en Sucre, en un pueblo, me crié con mi abuela. Entonces en, en los pueblos, más que todo, la, la mayoría de las personas llevan su cabello natural. Entonces no fue como, no me crié con ese bullying, sino hasta después que yo llegué a Cartagena, después de mis siete años, ahí fue donde yo empecé a escuchar cosas sobre mi cabello. Mi abuela siempre me decía que ese era mi cabello, que debía amarlo así porque este era el cabello que Dios me había dado y yo hasta mis siete años tuve esa mentalidad pero cuando ya llegué a la ciudad que justamente me fue a vivir con mi mamá Cartagena ahí empezaron como que mira que tu cabello es duro, que tu cabello es, es, tu cabello es pelo cucú que me decían, cuando mi abuela me hacía los moñitos mi mamá me decía María Moñito, ¿me acuerdo? además también me decían eh, mira que tu cabello no le entra el agua y entonces todas esas cosas fueron como creando. Tenía una mentalidad pequeña de mí que mi cabello era lindo Pero ya la gente me estaba haciendo creer que mi cabello era feo, que mi cabello era duro Que mi cabello era rebelde, entonces ya esas cosas fueron, fueron creando en mí baja autoestima Entonces eh, como a mis 10 años no me podían alisar Entonces a mis 14 años me alisaron, entonces desde ese entonces como que ya no me molestaban, ya no me decían María Moñito, ya no me decían pelo cucú, ya no me decían pelo duro. Entonces yo dije, ah, es que con mi cabello alisado es que ya no, es, puedo encajar en esta so sociedad. Y fueron fue momentos muy difíciles con, con ese alisado porque esa seda cáustica produjo en mí alopecia. Y una vez tuve una quemadura que me dio fiebre y mi cabello se pegó, o sea, fue horrible en mí. Y desde ese entonces yo dije, no... Yo tengo que hacer otra cosa diferente en mi cabello porque yo no, no puedo este resistir una quemadura más en mi, en mi cabeza. Todos esos comentarios racistas en mí crearon una, una baja aceptación de mi cabello, crearon una baja autoestima. de que Es más, cuando yo me alisaba, cuando yo me alisaba que yo me veía como que ya me salía la raíz del cabello, como que ya se me veía mi cabello natural. Yo enseguida tenía que ir al salón a otra vez alisarme porque, uy, ya otra vez el cabello me va a salir, entonces me voy a alisar. Eh, bueno, anteriormente conocí a una amiga, entonces también nos alisamos y todas dos hemos pasado por ese momento difícil. Entonces, ella una vez me dijo, ven, ¿por qué no nos dejamos de alisar? Eh, ¿Por qué no nos llevamos nuestro cabello natural? Y yo como que no, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer? Y ella dijo, yo voy a empezar. Y ella empezó, se hizo las trenzas, y cuando yo vi que ella se veía con las trenzas, yo diciendo, ¿será que voy a empezar? Pero yo primero quería como leer sobre mi cabello y como a los mes meses también me hice las trenzas, pero ya investigando ya investigando acerca del tema de mi cabello, qué productos tenía que usar y en esa transición de, de, de trenzas eh, me duré cuatro años pero ya tenía como un miedo porque yo me hacía las trenzas y yo no dejaba descansar mi cabello y yo por lo menos me quitaba las trenzas hoy el día siguiente me lavaba el cabello y en la tarde otra vez me montaba las trenzas o sea, mi cabello no descansaba porque todavía tenía ese miedo como ese miedo de que me vea mi cabello natural y un día yo me desperté, así como cuando uno se levanta, no más. Ya yo voy a usar mi cabello natural y dije, no, este es mi cabello que Dios me dio y así voy. Y empecé como a seguir páginas afro, empecé a buscar pro, qué productos tenía que usar y empecé yo misma a, a obtener todos esos conocimientos que necesitaba para yo aprender a manejar mi cabello. Y desde ese entonces yo empecé a, a empaparme de conocimientos y yo... Hace como un año ya estoy empezando a usar mi cabello natural y eso ha sido para mí un, un cambio porque he sentido de que mi autoestima subió de una manera o sea, total de que ya yo salgo libre con mi cabello, este, me hago los peinados, obviamente también me gustan las trenzas pero ya no tengo ese apego como a las trenzas sino que ya mi cabello o sea, me, es lindo aprendí que mi cabello ya yo lo uso y no es un problema como me hicieron creer antes, que mi cabello es rebelde no es rebelde, es el cabello es más lindo y yo me gusta, o sea, me gusta usar este peinado así porque yo siento que mi rostro se ve como total y es nada, no, estoy feliz, estoy feliz con mi cabello y estoy muy, muy emocionada con esta transformación.